Hola, yo soy Luca Pelo y este es mi primer video. Hoy les voy a mostrar eh, qué procedimiento hice para hacer estas fotos. Bueno, lo que les voy a mostrar más o menos es un video corto: eh, es cómo, cómo lo pensé, qué hice, cómo lo busqué y dónde y qué sucedió. usé. Eh, bueno, lo primero que hice fue buscar un referente. Yo siempre busco referentes. Para tener ideas, para cambiarlos, para hacer algo parecido, por, para ver la luz, los objetos que usan, las poses y demás. Esta vez vi un referente que me encantó y no pude hacer algo parecido porque tenía muchas flores. No tengo muchas flores en mi casa y si las tendría no las querría arrancar. Por ende, intenté pensar, pensar y dije, bueno, lo voy a hacer con fotos. Yo soy fan de imprimir fotos, amo las fotos eh, en papel y me gusta hacer collage muchos recortes de revista porque me gusta hacer con la Cuestión que lo que hice fue eh, pensar en base a esto que tengo, que me gusta, hacer una foto. Entonces lo que hice fue, primero ver, ver qué fotos me gustan, qué recortes de revista me gustan. Bueno, después se me ocurrió la idea de colgar fotos y recortes de revista en, un, en hilos. Busqué más o menos fotos y recortes que tengan una paleta de color similar. Busqué fotos y recortes de, con color azul, con color verde, naranja y más o menos me mantuve en esos colores No me pasé mucho para que no sea como un disparate de colores eh, Nada, eso dice en principio, después... Eh, bueno, lo que usé como... ¿Cómo se dice? Lo que usé para hacer el set de la foto eh, fueron cosas que yo tenía a mano en mi casa o sea, lo primero que vi y que pensé que podía servir, cosas que tenían más o menos la misma altura. Entonces lo que usé fue una laderita de esas chiquitas, el respaldo de una cama y el, un, el marco de un cuadro. Que lo tenía ahí, el cuadro estaba aparte, entonces lo usé. Y de ahí colgué las fotos con los hilitos. Los hilitos y las fotos las pegué con cinta. Eh, y nada, y de esta forma pude colgarlas dentro lo que lo sostenía algo muy casero. O sea, lo que hice ahora fue cambiarme. Este es el look que voy a usar para la foto. Eh, en el pelo me, no me suelo hacer como nada. O sea, me pongo un rodete, me suelto el pelo, me lo toco un ganchillo, lo que sea. Me lo suelo meter adentro de la campera porque me gusta, porque me es más cómodo. Eh, elegí un look así como elegante, camisa blanca, saco negro. Me puse un poco de brillos en los labios, un poco de brillos en los ojos y rimel. Y nada. Lo que usé fue un softbox, el softbox tiene cuatro de estas luces, eh, son luces frías, están buenísimas, son re potentes, las compré en, en un lugar de electricidad de la zona, o sea, me, el softbox igual me venía con luces pero eran menos potentes, estas son mucho más potentes, están buenísimas, entran perfecto y es súper luminoso, entonces te salva de cualquier situación, es nada eso. Ojalá que les haya gustado mi video, fue el primero, eh, ojalá haya muchos más. Y nada, si te gustó, dale like, suscríbete.